Lige hubapi Marra esusi, yera ramli yuga, ale rusleni. Simile alewa ruba napu, galilea, anilime hu. Lige viena tiberiasi, anilim Nilechgo ale napu alwe bakwi mani. Liga bachunile ale waklubak wi manigici, esusi na E telime alwe ramli, marga sa ramli, yume. Evo sahuale, honorum me aurirte. Alguer arambre tele, honorum me guirio, alguer susi. Ligue susi cabilena, rabomisimile, ligale me asale, alguer macueo cario, esusi oyera me yuga. Peca abi rahuero carele, napurigase bambre nilge rahueli, napu piesta newame nile, alguer aram el napu pascua aneme nile, alwe aboi. Esusi Jesús caitele huécar moyena e alermi Jesús estigichi alí anele Belipe. coche <tose> ralibo abaní na priga ala para bichillo guarua uli nigomesko esusi. Jesús ma churiga yamyogo ame ala kira al Belipecan Hele Nereco en Omigme Nisaka Osanaome Chano Charime Pecha Sebarmico Nebani Rara Arakira Ramli Cogmia Pecha Ma Nachwamligo Tekona Sipsi Chiwanga Yalia Apilpiramli Ligan tres Napu Simoni Pegro Bachira Nile Alwe Nabuabiena Esusi o Jerme Nilechgo Lige Alwe Rioca Anele Esusi Hena astibi lere mri, maligbani sebar se bar tenguargme, chi. Novi asirga utago am juko, naprigago mera alakiralamri. Ligue susi anile. rabo arabo kili mochinwaralamri. Wegas leg chinile, ale rabo. I clim mochivle alwe malig mili, peri tetra tetga. Tables tetega umgi nible uchitri. Ligue susi. Al hueva ni ligue cheliera yale honorugme. Ligue su guabga Ramli yale ale mochigchi. Achigorga orale, al hue yuga. Raramli kogre napusi mabo sasa. Napuligue mabo sasa, al ramli Esusika alwebo al huevo nulele mana pubuwa su guabga, napura sirgme. papua. mana su guabga goame Ligue vile rosé na chile. Ligue tes al huer alasichi esusi. Al huer alambre anile. Vistiaje Yoru Wimehu, napuanei Onorugme. Al huer napu nilge gen huichimova. Esusi chile umerga o taborico al huer alambre te. wanliga. rey, nuramene guanliga. Alquer chib casimile, bilena, rabo, bineli, asinalga.